E hoje...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 Gracias a Televiaducto, Canal 17, que nos une a la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca, al Canal 46. Gracias, Mil, que nos abraza con todo Santiago y la línea noroeste. Santiago, la ciudad de los 30 caballeros.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 Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega estaremos llevándole todas las incidencias en materia de noticias, comentarios, entrevistas, análisis de todo el acontecer local, nacional e internacional en este mundo globalizado. De inmediato compartir con ustedes el informe del tiempo de la Oficina Nacional Nacional de Meteorología Onamet que nos dice que para el día de hoy las condiciones del de tiempo estarán regidas por una nubosidad dispersa y escasas lluvias en gran parte del país. Permanecen las condiciones de un buen tiempo sobre nuestra área de pronóstico causada por una atmósfera muy limitada en humedad. Por esta razón, se mantiene soleado la mayoría de nuestro territorio. No obstante, pueden ocurrir algunos chubascos por efectos orográficos locales en la zona nordeste, sureste y algunos sistemas montañosos. Temperaturas estarán ligeramente calurosas durante el día debido al viento del este-sureste, siendo agradable a frescas en zonas de montañas principalmente en la noche y la madrugada, debido a la época del año. Pocas lluvias, mucha radiación, mucho sol en gran parte de nuestro país y temperaturas agradables en la noche y la madrugada. Disfrute del día de hoy, lunes 4 de febrero, inicio de esta semana laboral, apto para todas actividades al aire libre. Y las condiciones marítimas también estables. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET. Por otra parte, producción nos tiene preparado el tema, la escasez de combustible que está provocando cierre de algunas estaciones aquí en San Francisco de Macorís escasez de combustible por cierre de algunas estaciones aquí en San Francisco de Macorís. y Ustedes conocen muy bien eh, lo que es hacer fila para adquirir combustible, lo más viejito lo conocemos y también eh, saben que la refinería de petróleo, Refidonza, eh, es prácticamente de PDVSA, es de Venezuela, en su mayoría, aunque el gobierno tiene parte también. Y esto ha traído como consecuencia que también las repercusiones de allá puedan darse aquí. Él es la encargada de distribuir el combustible a nivel nacional, eh, hay también alta demanda, eh, hay también eh, más vehículos en las calles, hay también trasiego de combustible hacia nuestro vecino país de Haití. Entonces, todas estas, estas coyunturas y conjeturas se están mezclando para que en algunas estaciones del interior del país y también en Santo Domingo sufran de escasez, sufran de tener que cerrar, entonces a veces se hacen larga fila en determinados eh, eh, eh, espacios geográficos. Entonces, eh, con estas nuevas limitaciones o restricciones que se le puso a PDVSA, la petrolera haitia, eh, venezolana encargada de todo lo que se llame producción de petróleo en Venezuela y distribución, para que ustedes tengan una idea primero, ¿eh? Antes Venezuela producía 4. Y pico millones de barriles diarios, ahora está produciendo 1.5, eso es lo que está produciendo de barriles diarios. Dicho por la OPEP, ¿qué sucede? Es un petróleo pesado y para poder eh, refinarlo, para poder ponerlo adecuado para el, la exigencia del mercado internacional, tienen que comprar entonces... Eh, petróleo más Y otros aditivos químicos A Estados Unidos ¿Qué resulta? PDVSA le, le vende A Estados Unidos el 40% de su producción Vamos a decir eh, 12 mil millones De, de dólares en, 14 mil millones de dólares En productos petroleros Pero tiene que comprarle a Estados Unidos Cerca de 6 mil, 7 mil millones Para Refinar su petróleo al estar las restricciones económicas, aquí entonces llegan menos combustibles refinados para que la refinería los redistribuya a todo el territorio nacional. Y se ha eh, descubierto, es a ojo de todos, ¿verdad? que hay un trasiego de combustible hacia Haití. Los mismos distribuidores de combustible a veces lo han dicho, pero han tratado de minimizarlo. Por ejemplo, usted tiene un país como eh, usted tiene una provincia como Pedernales. Eh, la, la ciudad de Pedernales, que es una ciudad pequeña, que tiene dos o tres estaciones de combustible, se sabe lo que llega a, esa, a esas estaciones de combustible. Eso se, se sabe muy fácilmente. Se determina fácilmente por el parque vehicular que tiene Pedernales. Eh, la DGGI tiene el parque vehicular de cada provincia. En el parque de Pedernales, vehicular de Pedernales, hay, por ejemplo, eh, 7.000 vehículos. Esos 7.000 vehículos tienen un consumo X y eso es lo que llega a las estaciones de combustible. Sin embargo, ahora está llegando eh, combustible por encima de la demanda de Pedernales. Aunque vaya destinado a Pedernales o aunque vaya destinado a Jimaní o aunque vaya destinado a Dajabón, cruza la frontera cruza la frontera de una manera u otra, es parte más de lo que es el tráfico. Entonces, al tener que estar supliendo también al vecino país de Haití, se presenta, esto es parte del problema, se presentan estos episodios de escasez. La otra parte del problema son las restricciones que se le ha hecho a Venezuela. y Venezuela dice que para el que quiera un buque de petróleo refinado, tiene que pagarlo por adelantado eso dice Venezuela, por las restricciones que tiene ahora, porque no puede tener eh, dinero en bancos, porque los bancos se lo congelan en, la, en las restricciones que hay internacionales al régimen de Maduro. Todo esto ha complicado este panorama, y nosotros entonces, que no supimos poner la balba en remojo a tiempo, entonces nos vienen estos problemas. Hace tiempo que nuestro país... Debió de iniciarse un proceso de construcción de una nueva refinería. Esta pena alcanza a un 40% para distribuir aquí en el país sin refinar nada. Viene prácticamente todo refinado, todo listo, pero se usa por ese proceso. Y hay muchos buques, también se dice en esta eh, supuesta mafia, que vienen clandestinamente se paran sobre las costas dominicanas y son usados también para el trasiego de combustible. Combustible, Por ejemplo, eh, un, un galón de combustible que sale en Estados Unidos refinado en 2.89 dólares, 2.56 dólares, aquí entonces ustedes saben el precio final del consumidor que está por encima de los 200 pesos, está por encima de los cuatro dólares, entonces se hace, eh, se hace eh, codiciable traer aquí diferentes refinados de petróleo desde la costa dominicana, yo no sé de qué manera entran, no me lo pregunten, pero entran también al, merc al mercado local, es decir, ahí hace falta muchos controles y que sean controles eficientes, en este mercado de combustible. Se ha hablado mucho de todas estas especulaciones que se dan y que al final perjudica al consumidor, pero yo diría que uno de los primeros especuladores es el mismo gobierno, porque el gobierno nos tiene a nosotros puesto un impuesto indirecto en el precio del combustible, por encima de muchos países de América Estamos nosotros pagando entonces uno de los combustibles más caros y estamos nosotros también pagando las consecuencias que se dan en el mal uso de los recursos del Estado. ¿Por qué? Porque un galón que debiera costar 160 pesos, 140 pesos, está costando 200 pesos, 230 pesos por tantos impuestos y tantas cargas impositivas que están encima del consumidor dominicano Y este mercado del, del combustible es muy codiciado por muchas personas. Anadegas, que es la asociación que rige la, la cadena de distribuidores de combustible. Ustedes han visto cómo se han multiplicado las bombas en nuestro país, cómo se han multiplicado las estaciones de combustibles en este país. Y si decimos de los demás combustibles, como es el gas licuado de petróleo, ahí es que el asunto es grande, ahí es que hay mafias grandes, de acuerdo a todo lo que se especula y se dice, y los dichos populares. Inclusive, el empresario del transporte, Ubiere, lo ha mencionado muchísimas veces con prueba, pero al gobierno no le interesa tocar esa tecla. Y otra cosa importante es que, Com, eh, compañ grandes eh, compañías como la Barrigol, por ejemplo Se le tiene que eh, dar el gasoil que ellos usan ahí en, en la mina Además de darle el oro, además de, de entregarle nuestro patrimonio nacional Nuestra riqueza nacional, también el gasoil que ellos consumen Eso está dentro de su acuerdo También los, tienen, los tenía aquí Ode Odebrecht en todas las construcciones que hacía ese gasoil estaba ahí tranquilito como si nosotros fuésemos productores de petróleo. También se dice que hay otras empresas eh, eh, nacionales, internacionales que están aquí operando en República Dominicana, como es el caso de la eh, del Central Romana. El combustible está ahí exento de impuestos, a ellos no le cobran absolutamente nada y le pagan y le pasan toda esa cuota de combustible que, que ellos usan. Entonces, esto carga única y exclusivamente al consumidor del pueblo dominicano, todo eso que hacemos. Si se recogen todas esas cosas, que son miles de millones de galones al año, estos episodios de escasez no debieran darse, porque cada uno de nosotros conoce el consumo que que tiene en cada pueblo. ¿Por qué enviar a, a Pedernales eh, 15 tanqueros si con un tanquero da? ¿Por qué enviar a Jimaní 30 tanqueros si con un tanquero da? Provincias pequeñísimas, con poco parque vehicular. Y lo otro, y lo otro, la exageración que hay también en tantas empresas vinculadas en este mundo de la distribución de los combustibles y en la mayoría de los casos concentrada en pocas manos, que parece una contradicción, pero han ido comprando todo y se ha estado concentrando en pocas manos. Y hoy vemos entonces estos episodios de, de, de crisis en la distribución del combustible. Aquí en San Francisco de Macorís por ejemplo, ya empezamos. Así que producción tiene lista algunas declaraciones de ciudadanos cuestionados ante esta escasez. Vamos a escuchar las declaraciones. Bueno. Ay, porque imagínense si la, si, la, si la gasolina se pone en no casa. Que es de casé, que, no, que no, que no, que no hay gasolina. Está, en esta muerte que hay gasolina, ya tú sabes cómo que estamos la situación cómo que está esta es la única bomba que tiene la policía. Eso creo, y una alimenta allá arriba. ¿no? esta situación en Venezuela, ¿usted sabe cómo que está esto? República Dominicana prendiendo como aportó la candela. Estoy así. ¿Qué tiempo tiene usted aquí por llenar su calor? Ah, tengo tres horas ya que vine y no he podido echar 200 pesos. Vea cómo que estamos. Parece que es una escasez. Desde ayer yo quería echar en un alcahuapia y no había. No, no sé qué es lo que pasa. No pasa. No, bueno. Como la repa que nos tienen. Los ricos, los poderosos, junto con el gobierno, y los pobres abajo, el así como la repa. Candela muy arriba. Vea ahora el precio de gasolina. Ya este país tiene que un ya a la calle, el país entero, para la calle. No se aguanta más ya. Antes de entrar en más declaraciones en más comentarios sobre este asunto de la escasez de combustible, vamos a presentarle a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día y por ustedes que nos permiten entrar a sus hogares cada mañana de 7 a 9. Francis Rodríguez. Tú decías, Francis, eh, la semana pasada sí. que algunas estaciones de combustible que tenían una... Eh, una, una cantidad X de combustible que una asignación. Una asignación. Y le entregaban la mitad o le entregaban menos. Hasta un 70%. Por hasta, hasta un 30% por ciento nada más. Hasta un 30%. Por ciento es decir, nada que más. un 70% por ciento no se le entregaba. Al parecer esta situación es muy particular, muy interna nuestra. Primero porque nosotros no, no necesitamos el, pet el petróleo actualmente porque tenemos mercados de combustible refinado. Y de hecho aquí no se está refinando nada. Ya lo hemos dicho, lo hemos criticado y que teniendo una refinería tiene un consejo que gana muchísimo dinero todos los miembros y es el ente regulador, eso sí, pero tenemos paralelo una, una estación de la gente de Coastar y el grupo Martí y ese grupo que está en San Pedro de Macorís, que compite con el Estado. Entonces, cuando tú das esos detalles de que el envío a una demanda, porque hay que saber lo que es el sur del país, que no creo que una demanda de combustible hacia esa zona conlleve tantos tanqueros hacia allá y se limite el centro del país. Es que hay trasiego. Entonces... Se está cre creando una situación de, de oportunidad y, co y comercio y negocio, por lo que necesitan vender en Haití. Pero no creo tampoco que sea todo el problema de la escasez de acá, porque cuando vemos que tienen una cantidad de estaciones la cual deben ser abastecidas con compras, incluso al contado, y prefieran crear Situaciones de escasez donde no lo hay, es lo que tengo entendido. Ahora bien, ojo con esto, lo voy a decir ahora. No dudemos que no estén planificando una compra y salida de PDVSA para que veamos en el futuro vivir del comercio del combustible a funcionarios, miembros del consejo y empresarios engrampados en el poder es muy probable ya la, la dejo ahí para que lo sepan ya que eso es lo que se está tratando se está utilizando la crisis de Venezuela que nosotros no estamos recibiendo petróleo de Venezuela per se es refinado ¿Eh? y Venezuela es miembro y propietario del 49% de esta refinería estatal lo que quieren es distribuirse el 49% de Venezuela en, en provecho de la crisis y creando una crisis local donde no la hay. Pero es para quedarse con las acciones, funcionarios, empleados y miembros de ese consejo de refidonza en República Dominicana. Y tú sabes lo que, va, tú sabes lo que da cuerda. Que uno coja estos trotes de, de escasez y de ausencia de... Del combustible Por Y ellos. después en el futuro Veamos que de donde ellos están viviendo Es de la crisis que ellos mismos crearon Y se quedaron con las acciones de, él, de Venezuela Otra expropiación del Estado Dominicano Pero de un grupo de tigres Un grupo de tigres Un grupo de tigres, grupo de tigres. Así es, un grupo de ¿Eh? tigres Entonces, aquí en el mercado de combustible Que es un mercado muy codiciable Se ha dado de todo y que se dé esto ahora no es nuevo Esta intención de apropiarse de este bien del Estado Que en otra ocasión fue vendido totalmente Y en el gobierno de Hipólito fue comprado nuevamente Y después otra vez en el gobierno de Leonel Fue vendido otra vez entonces a, a Venezuela el 51% de las acciones Parece que la quieren todas Vamos a estar dándole seguimiento a esta información Si fuera el Estado que lo adquiere como un negocio pero un grupo de funcionarios que le ha tocado gobernar en este periodo, crear las bases para acometer un hecho como ese, el pueblo debe, debe de negárselo, bueno, porque eso es, eso es un abuso. Esto es de mañana, así iniciamos con esta crisis de, de combustible que se está dando aquí en San Francisco de Macorís. Manténgase ahí. Pero antes, Fulvio, decirle que LR comercial... Ahorra también en tu negocio. Visita cualquiera de las tiendas de LR Comercial y llévate todos los equipos que necesitas como este sillón para barbero reclinable, ajustable a la altura y giratorio. Además con garantía incluida, con tan solo 4 pesos de inicial, porque solo en LR Comercial se ahorra de verdad a verdad. Aprovecha esta y más oferta disponible que... Se continúa después del 31 de enero en todas las tiendas de LR Comercial, donde todos califican. Saludar a nuestro amable televidente y amigo Wilson Marcelino. El Club de Leones San Francisco Central tiene para el domingo 17 un segundo, una segunda versión, Paseo Familiar en Prevención de la Diabetes 2019. Esta bicicletada tendrá como punto de salida llegada al Parque Duarte, frente a la Asociación Duarte a partir de las 9.30. Segunda bicicleta familiar, no importa el tipo ni el tamaño de su bici. Ven lo que sea, en lo que sea que toda la familia debe participar. Ahí está. Gracias por la invitación y todos a montar bicicleta por la diabetes. Eso es importante. Saludos a todos los Ahora, que nos ven. En breve volvemos. Manténgase ahí. Hay más en De Mañana. por permanecer con nosotros en De Mañana. Eh, en el día de ayer quiero eh, saludar públicamente a todos mis colegas abogados y del orden judicial y a los servidores que en el día de ayer 3 de febrero se celebró el Día Nacional del Abogado en República Dominicana y que se celebró en la seccional Duarte. Felicitar a la organización y todo el evento, que fue una fiesta espectacular, anoche en el Club Mayorista, a casa llena, con la orquesta mundialmente conocida, los hermanos Rosario. ¡Ah, es tremendo! Eso se dio bueno. Eh, fue todo un espectáculo. La verdad es que eh, estuvimos compartiendo con grandes amigos, colegas y, y, y abogados en ejercicio, y así se reconocieron personalidades, entre ellos Abraham Abucarma, sí. que fue... Y, y a quien saludé y felicité y lo sigo felicitando. Y bueno, un hombre un abogado de ayer, de hoy y de siempre. Sí, Dice sí. Él, me gustó lo de siempre. A, to <risa> a todos los Así. abogados en su día, muchas como felicidades. Como a de eh, eh, Olimpia Delgado, <risa> la madre de nuestra querida amiga Olimpia, sí. y a eh, Rodríguez, el, el médico. Y con ello a Teresita Español, quien es la actual juez civil de la primera circunscripción de San Francisco, nuestro saludo y con ello a todos los demás que fueron reconocidos, pero la verdad que fue una actividad interesante. Y reconocer también y agradecer y darle los saludos a todos los amigos que siempre nos ven, amigas, y siempre dicen, estamos con ustedes en de mañana. Un saludo grande a todos, a todos. Los queremos mucho y ustedes sí, son... en el, el fin de semana... Son, Ustedes son la causa por nosotros estar aquí. En el fin Estamos de semana, Fulvio, precisamente nos <coughs> encontramos con personas y una señora, creo que mil, pero me dijo, en un mes tú me saludas que yo voy a regresar a, a Nueva York. <risa> eh, íbamos saliendo de, de la iglesia en la misa de acción eh, en, en cuerpo, es decir, que, que se hiciera la misa del viernes, que habían varias familias, Aprovechamos para darle eh, el pésame a Jorge Luis Mansur, a la familia Mansur, al mismo Wellington Genao, que perdió un hermano que murió también. Y también a nuestro amigo, el hermano del gobernador, eh, eh, la señora... Eh, ahí se me pasó, pero lo voy, a, eh, lo voy a, a dar el nombre de la señora, de la esposa... De, de Bullo Quien es Agrimensor Y le estuvimos dando el pésame. Entonces una señora que estaba esperando Que saliéramos de la misa para hacer Una un especie de ensayo Por una boda que era Pero mire ese Francis Rodríguez Ese es del programa yo lo veo en Nueva York Y, tu, y, y el otro El morenito, Fulvio <risa> Y Raquel, sí, es decir sí. Que de mañana está calando Y está llegando a todos los hogares dominicanos en Estados Unidos, porque cada día cada día que nos encontramos con alguien, nos reportan su sintonía, igual anoche en el Club Mayorista, muchos abogados, familiares de abogados, nos ven. Sí, Francis, unirnos al dolor de la familia Moya en Pimentel, el jueves falleció Flavio Moya, un gran hombre de la comunidad de Pimentel, que estuvimos trabajando mucho en los quehaceres políticos muchos años, eh, pasa sus restos y conformidad a su, a su familia, nos unimos a su dolor por la muerte de Flavio Moya en Pimentel. Eh, Francis, este asunto que nosotros estamos tratando parece que se viene dando en muchos estamentos del Estado para mismo funcionario quedarse. Con patrimonio del Estado Por eso Y se da Se da y se ha dado Lo que vislumbra que no hay una regularización en el Estado Por ejemplo, la Cámara de Cuentas En el 2018 no hizo una sola auditoría Para que usted tenga una idea Que todo el dinero que el pueblo dominicano dio Para esa Cámara de Cuentas Lo dio para que ellos bebieran vino y estuvieran muy bien, muy bien. Bueno, ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Buenos días, Vladimir. De mañana. Hola, ¿qué tal? Buenos días, hermanos. Hola, Buenos Fulvio. días, mi hermano. Hola, Fulvio, ¿qué tal? Aquí estoy desesperado, esperando tus noticias, Vladi. Tranquilo, Fulvio, ya vamos. Y Francis. Presente hermano, Dios, adiós las gracias Adiós las gracias Francis, sí, bendiciones a ustedes es. A todos nuestros amigos televidentes Porque nos reencontramos de nuevo en una semana más que Esperamos sea de muchas cosas positivas En el aire el número uno de mañana Vamos inmediatamente a los que todos quieren saber A las noticias Y en el ámbito internacional inmediatamente Venezuela sigue siendo tema a nivel internacional noticia Miren esto, eh Venezolanos marchan divididos entre oposición y gobierno. Miles de venezolanos salieron a las calles de Caracas para apoyar el, al oficialismo o a la oposición. El presidente Nicolás Maduro se pronunció, ahí está, miren esto, ¿eh? Se pronunció a favor de elecciones que renueven este año el parlamento de mayoría opositora. ...y que lidera el autoproclamado mandatario interino Juan Guaidó... ...que busca sacar a Maduro del poder. Ahí vemos imágenes, escuchemos. Estoy aquí por la libertad, por la democracia, por la paz del país porque nos devuelvan el país que nos robaron durante 20 años. Todos los venezolanos tienen que defender la patria. No más aceptar en ningún momento que ningún extranjero venga a sabotearlo aquí y menos a invadir. ¿Quieren elecciones? ¿Quieren adelanto elecciones? Vamos a elecciones parlamentarias, pues. Los próximos días también estaremos anunciando las próximas acciones porque si siguen bloqueando el centro de poder ...también estamos dispuestos ayer... ...también estamos dispuestos a hacer presión ...y a todos... Bueno, señores... ...ahí está, miren esto... ...así estuvo Venezuela... ...este fin de semana... ...venezolanos marchando... ...divididos entre la... ...oposición y el gobierno... ...miren... ...general de la Fuerza Aérea de Venezuela... ...desconoce a Maduro... ...y reconoce a Guaidó... ...así que el general Francisco Esteban Rodríguez... ...de la Fuerza Aérea Venezolana... ...escuchemos... ...me dirijo ante ustedes... ...para informarle que desconozco... ...la autoridad irrita ...y dictatorial de Nicolás Maduro... ...y reconozco al diputado Juan Guaidó... ...como presidente encargado... ...de la República Bolivariana de Venezuela... ...seguir ordenando a la Fuerza Armada... Que continúe reprimiendo a nuestro pueblo es continuar con más muertes de hambre, de enfermedades y Dios no quiera de combates entre nosotros mismos. Este pueblo ya ha sufrido demasiado. Los compañeros demócratas de Grupo 4 me informan que el dictador tiene todos los días dos aviones listos. ¡Que se vaya! Invito a todo el pueblo de Venezuela para que salga pacíficamente a la calle y defienda a nuestro presidente Juan Guaidó. A mis compañeros de arma, les pido que no le den la espalda al pueblo de Venezuela. No repriman más. Aquí está el general Francisco Esteban Rodríguez, desconociendo a Nicolás Maduro y reconociendo a Guaidó. Miren, elecciones en El Salvador, Nayib Bukele será nuevo presidente. El popular candidato a la presidencia... Nayib Bukele se proclamó presidente electo en El Salvador este pasado domingo. El Tribunal Supremo Electoral anunció que el alcalde encabeza los resultados preliminares. Luego afirmó que la ventaja que tiene es irreversible. Escuchemos a Nayib Bukele, presidente electo en El Salvador. ¡Adelante! Y hoy es digno de aplaudir lo que está viendo el mundo. Y es que la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas porque hay un nuevo régimen institucional que se está creando gracias al trabajo que ha jugado Colombia y otros países. Yo espero que en los próximos días el cerco diplomático continúe y que lo que hoy han planteado como un acompañamiento sea para que se den unas elecciones libres, independientes y se acabe la usurpación Y Venezuela vuelva al curso institucional Ese es el presidente de Colombia ¿eh? Iván Duque Duque, señores Dice que le quedan muy pocas horas de dictadura en Venezuela A Nicolás Maduro Así que esas eran las declaraciones del presidente de Colombia Ahora sí, vamos a ver entonces Repito, las elecciones en El Salvador Deja como resultado Anajit Bukele Será el nuevo presidente en ese país Ahí vemos las imágenes Así que vamos a escuchar sus declaraciones Adelante Podemos anunciar con plena certeza que hemos ganado la presidencia bueno, un presidente con, con otro estilo, ¿eh? otro flow, como se dice, mírenlo ahí. Un gran parecido a Juan Luis Guerra, este hombre, ¿eh? nuevo presidente de El Salvador, mírenlo ahí. Miren, señores, Coordinadora Nacional por los Derechos del Pueblo plantea paro nacional. La Coordinadora Nacional de los Derechos del Pueblo y Rebajas de los Combustibles realizó ayer una Asamblea Nacional Popular en la que pautaron un paro nacional y una serie de actividades que se realizarán en forma de protesta para darle continuidad a las exigencias sociales. ¡Veamos! ...locales, sectoriales y regionales que concluyen que tenga como horizonte un paro nacional. Todos los métodos de lucha están contemplados. Nosotros no descartamos ningún método de lucha en tanto el gobierno entienda que el pueblo dominicano tiene derecho a la vida y cada semana nos están ahogando. Aquí hay una situación que todo el mundo la conoce, el gobierno se hace el sordo, mientras estuvimos en la calle con los caseros lazos, el combustible bajó. Salimos de la calle y decidieron ellos burlarse de nosotros y volver a subir los combustibles. Nosotros entendemos que el gobierno dominicano, en este caso en la persona de Nino Medina, está ahogando al pueblo dominicano. Bueno, señores, ahí está. Miren, entrando ya en el ámbito local, regional. Señores, propinan golpiza a un hombre sorprendido, supuestamente robando en una tienda aquí en San Francisco de Macorís. Vemos las imágenes que quedaron captadas. ¿Eh? Así que datos preliminares señalan que el hombre habría sustraído varios artículos del referido establecimiento Mientras se percataban de la acción en el departamento administrativo Ahí está, inmediatamente señores Miren esto, eh. wow Comenzaron entonces a golpearlo, a darle golpe Intentó irse, ¿eh? pero quedó captado por la cámara de vigilancia Al principio cuando él supuestamente sustraía las mercancías Y luego mírenlo ahí, al parecer es eh, un extranjero, un chino que le está golpeando Mírenlo ahí Luego que comprobaron entonces que este hombre supuestamente había robado varios artículos del referido establecimiento comercial aquí en San Francisco de Macorís. Una vez más las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia en el momento en que detienen a este hombre. Miren, en otro orden vamos a Pimentel, donde por allá matan comerciantes a palos. Así que un comerciante fue ultimado a palo en la comunidad de Buenavista Pimentel. Se trata de Arcadio Caro, checo alias Secreto, quien fue encontrado amordazado a boca abajo, ¿eh? dentro de una pileta de agua ubicada próximo donde tenía el pequeño colmado. Así que ahí vemos imágenes y vamos entonces a ver esta información. Escuchemos imágenes, señores. De lo que fue entonces ese lamentable acontecimiento ocurrido en Pimentel. Y a propósito de esto, la policía nos informa que en Pimentel fueron, fue apresado uno de los supuestos autores de cometer ese hecho. Así que según la policía que nos envía el informe en el día de hoy, fue apresado Edwin Morel, mejor conocido como La Vaca de 26 años, residente en Buenavista, y se encuentra prófugo Johnny Norberto Cortorreal Johnny, acusado de cometer el hecho, la muerte de Alcadio Caro, secreto. Él dice que fue para atracarlo, no llegaron a llevarle nada, le propinaron varios golpes en la cabeza, luego entonces de que se percataron que lo habían matado, los objetos que utilizaron lo lanzaron a una laguna y la policía, según ellos encontraron tanto un foco que utilizaron para cometer el hecho y el palo Utilizaron también otro objeto, un tubo Y la policía ha informado que busca a Johnny Norberto Johnny También acusado de participar en esa muerte Miren, en otro orden hombre mata a expareja y luego intenta suicidarse en Samaná una mujer murió luego de recibir varios machetazos de su expareja, quien también hirió a un hijo y luego intentó suicidarse ingiriendo una sustancia tóxica en la comunidad de La Palmilla, de Samaná. El agresor es Bartolo Kelly, de 50 años, quien le quitó la vida a Melania de Castro Coplín, alias, eh, bueno, de 42 años, y quien también hirió a su hijo de 12 años. La fallecida cuando era trasladada a un centro de salud público. Así que ahí está. Escuchemos. ¿Eh? Ahora ella está buscando que yo la maté porque cuando yo le pedí ayuda, ella era la primera que me hundió. Pero ¿Por qué tú la mataste a ella? Una garata ahí con un machete, pidiéndole que dejara un trabajo y ella nunca quiso. ¿Ella trabajaba con un negocio en la calle? No, una casa de familia pero de noche. Que lo dejara, ella tenía uno de día. ¿Eh? Ella tenía un trabajo de día. ¡Mi mamá está muerta! este hombre, mírenlo ahí, increíble. Este video, incluso ha sido colgado en las redes sociales, cuando se observa a este hombre ultimando a esa mujer. Se observa y quedó captado, mírenlo ahí. El momento en que se observa eh, con machete en mano, cuando él le propinaba los machetazos a esa mujer. Increíble, señores. Familiares de joven asesinado en Salcedo piden justicia. El joven Georgelín evangelista Tejada González, de 28 años, recordamos que fue ultimado a tiros mientras se encontraba en la cafe una cafetería en Salcedo. Veamos.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 y de todo el conglomerado de grupos sociales de San José de Colombo. Ahí está. Miren, realizan caravana de inicio al carnaval en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Vemos la caravana que recorrió diversos sectores de esta ciudad. Donde se apertura esta fiesta popular. La fiesta de carnaval. Así que ahí vemos las imágenes. Escuchemos. Nosotros hacíamos la caravana el último domingo de enero, pero decidimos cambiarla ya para el primer domingo de febrero y iniciar el segundo domingo de, eh, de febrero ya lo que es la salida de la cueva, los máscaros Hoy salimos desde el estadio de San Javier en una caravana de varios grupos de carnaval de San Francisco de Macorís esperando que el pueblo de San Francisco nos acoja como todos los años lo ha hecho. Entonces quiero también enviar un mensaje a los que es los empresarios de San Francisco de Macorís, eh, Algunos eh, sí nos apoyan, pero la mayoría no lo hacen. Les exhorto a que apoyen el carnaval pancomacositano, que apoyen la cultura, que apoyen a los jóvenes, que apoyen el deporte, eh, ya que muchas veces se limitan. Entonces apoyemos lo bueno, eh, y no critiquemos solo lo malo de lo que hace la juventud También habemos jóvenes que queremos hacer la cosa bien eh, Y no tenemos el apoyo de ustedes Por favor, tómenos en cuenta Bueno, ahí está Víctor Nuestro amigo Víctor el momento de expresarse y hacerle un llamado Al comercio para que apoye El carnaval franco Macorizano que se aperturó En el día de ayer Con esa caravana que recorrió, repito Diversos sectores De esta ciudad Ratifican prisión preventiva a acusados de muerte de un joven en Pimentel, dos meses más de prisión preventiva a los hermanos Joel Arismendi García Moreno y Hanley García Antigua, quienes son señalados como los autores de la muerte de Kelvin José Santos Enrique en Pimentel, hecho ocurrido la madrugada del lunes 29 de enero del pasado año en un centro de expendio de bebidas alcohólicas de ese municipio. Veamos. En el día de hoy se estaba conociendo una revisión oficiosa en contra de Harlet y Moreno, los asesinos del joven Kelvin Santos de Castillo, un joven muy querido en el municipio de Castillo. En el día de hoy la magistrada revisó de manera oficiosa, Verificó las documentaciones tanto de la, de la parte del caso de Moreno y del caso de Hanlet y se determinó que los presupuestos no eran suficientes para ellos variar la medida de coerción. Por un lado me siento más, un poco más tranquila, contenta no, porque nunca voy a estar contenta. Porque ellos pensaban que hoy ya le iban a poner una, una medida económica para ellos salir. Eh, gracias a Dios no se salieron con la de, con la de ellos que yo quería, pero... Otra cosa es que yo le hago un llamado aquí a San Francisco de Macorís, a toda la prensa de San Francisco de Macorís, no sé qué está pasando. Lo que se rehumoró fue que ellos le están pagando a todo lo de la prensa para que no graben nada de lo de nosotros, para que nada de lo de, lo de nosotros salga al aire, en especial Agenda 56. Señores, ahí está, una acusación caramba, ¿verdad?, eh... También que ofrece la señora Grave, acusando a medios de comunicación, medios digitales. En el caso nuestro, aquí desde el principio, miren, le hemos dado seguimiento a esta información y nosotros no callamos. Nosotros no callamos y si presentamos los hechos tales y como son. Así que ahí está. Y la señora entonces, ¿verdad?, tendrá que ya responder, mostrar, ante ese medio que ella acaba de acusar de que ellos han cogido dinero Bueno, increíble Miren señores Mujer dice la policía le quitó una pasola Y se le pierde el celular que tenía en gaveta de la misma Así que ahí está la señora Mari Sánchez Asegura que dentro del cajón de la pasola estaba el teléfono celular Y ahora no aparece Además denuncia que la pasola está maltratada. Escuchemos. Señores, ¿qué es esto? Así no, entonces, como dice la señora, le lleva la pasola y le quitan el celular también que estaba adentro, según ella. Eso está mal, si es así. Miren, vamos a ver, señores, porque celebran el día de los abogados o del abogado. Ya Francia adelantaba lo que fue el fiestón, ¿eh? Anoche con los hermanos Rosario. Pero previo a esto se llevó a cabo una Eucaristía, la filial Duarte del Colegio de Abogados, celebrando su día. Esta Eucaristía llevada a cabo en la Catedral Santa Ana, oficializada por Monseñor Fausto Ramón Mequía Vallejo, asimismo depositaron una ofrenda floral en el busto del Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte, en el parque que lleva su nombre. Veamos. Se siente de fiesta y en alegría al cumplirse hoy el Día del Abogado. No quiere dejar pasar este día sin honrar la memoria de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte para de una vez y para siempre continuar su labor y dejar constancia en cada uno de los abogados de que hay que vivir, como decía el Evangelio en el día de hoy, con amor. Abogado abogados del país estamos de júbilo porque se celebra el Día Nacional del Abogado. Y aprovechamos para felicitar a todos y cada uno de los abogados, eh, los abogados privados, los abogados que ostentan una función pública y privada, es decir, los defensores, fiscales y jueces, quienes también son abogados. Señores, ahí está. En otro orden, miren, motociclistas realizan una concentración aquí en San Francisco de Macorís en apoyo al conductor atropellado en San Pedro. Así que compañeros de Daniel Valdés, motociclista que fue atropellado el pasado mes de enero por una unidad de la Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila, recuerden esto, eh, Sutran, cuando se desplazaba por la Autovía del Coral recorren todo el país exigiendo respeto. Esta vez estuvieron en San Francisco de Macorís. Ahí vemos las imágenes. Veamos. Yo vengo a esta Pedro Macorís motivando a lo que es el mundo motorizado debido a un problema que nos pasó con un compañero ahí en, en la autopista Coral de Huevo que un guardia le tiró la camioneta encima entonces estamos reclamando porque le dieron 30 días presos pero eh, creemos que lo van a soltar y lo van a trasladar de un sitio a otro estamos esperando que haga justicia y esta caravana pacífica es para eso De no ceder, entonces esta misma protesta La vamos a estar haciendo frente al Palacio nacional Porque estoy en creer que Danilo Medina no sabe No sabe lo que está pasando Parece que le, están, le quieren hacer daño al gobierno Ahí está, recuerdo que ustedes Que presentamos esas imágenes aquí En el momento en que fue embestido el motociclista ¿Verdad? Por el vehículo aquel eh, De Ciutrán Y miren estos jóvenes puestos motorizados han estado recorriendo todo el país Anuncian corredor de la ONSA dará servicio en esta ciudad Así lo dio a entender Juan Antigua, gobernador de la provincia de Duarte La ONSA viene a San Francisco de Macorís en los próximos días Escuchemos Por instrucciones del presidente de la república El licenciado Danilo Medina Hay muchas cosas que vienen para nosotros y este año de comenzar a, a que San Francisco de Macorís comience a, a ver cosas muy, muy buenas y beneficiosas es cierto que se están dando los pasos para que venga ese modelo de transporte de la onza a llenar un vacío en San Francisco de Macorís y para eso se está trabajando bueno, señores, ahí están las declaraciones de Juanito. Vienen los próximos días la onza. Transportistas de Hermanas Mirabal anuncian marcha. Se oponen a la onza en esta ciudad. Veamos. Cuando el transporte no existía, estos hombres que estuve aquí... Eh, usaron ese negocio como medio, medio de sobrevivencia para mantener su familia y sobrevivir. Ahora el gobierno, apoyado del, del sector privado, llega a desplazarnos a nosotros. Entonces, queríamos anunciarle al pueblo que en motivo a esto nosotros el próximo martes tenemos una marcha pacífica de choferes. Será el próximo martes. Iniciando en el estadio de San Francisco de Macorís, en el Julián Javier, Avenida Libertad, Castillo, hasta la zona. Eh, está propuesta para las 6 de la mañana, culminando a las 12 del día. Bueno, ahí está señores, ya comenzó lo que decíamos y esto iba a provocar inmediatamente reacción por parte del sector chauferil, de el anuncio de la llegada de la ONSA a este municipio de San Francisco de Macorís.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 Si el Todopoderoso lo permite, estaremos aquí tempranito mañana de nuevo. Bendiciones, hermanos del alma. Regreso con ustedes. Muchas gracias, Vladi, por este parte noticioso. Que tenga un feliz día. De inmediato, presentarle a nuestra compañera Raquel Ortega. Muy buenos días, Raquel. Buenos días, Fulvio. ¿Qué Hola, tal, Raquel. hermano? Buenos, buenos días, días, Francis. ¿Cómo hermano? estuvo el fin de semana? Muy bien, tranquilo. Entre qué hacer es Así sí. vamos. Así es, y cumpliendo con sí. otros casos también. Gracias por estar en sintonía. Buenos días a ustedes, amables televidentes. Del decálogo duartiano, considera la libertad como lo más preciado de la vida en este mes de la patria. Y hoy es día, según la Iglesia Católica de San Andrés Corsini, acerca a todos los que lleven por nombre Andrés, bendiciones en su día. Bueno, externar bueno. públicamente la felicitación a los abogados Gracias. que estuvieron celebrando, en, especialmente a ti, el, su día por todo lo acto. Primero agradeciendo a Dios con una santa eucaristía luego bailando con Rafa y exaltando al padre de la patria. Claro, excelente. Un, en, el, un, en la floral. entrega floral. Uh -huh. Sí, estuvo muy bien, muy mucha eh, muy ameno, muy agradable, un ambiente muy familiar. Qué bueno, no y, y allí se disfrutó. No uh -huh. permanecí más tiempo porque debía de irme a acostar. Claro, cinco ya la no la se puede. Ya uno tiene que estar chat, eh, ya eh, ¿Verdad? Mismo. Pero sé que la terminaron de pasar bien. Como debe ser bueno, sí, mira, y felicidades. Eh, en el orden internacional vemos que ya ten, tienen presidente, un presidente joven, es el Nayib Bukele, será el nuevo presidente de El Salvador. Parece africano ese nombre. Eh, como árabe. Y es un tipo joven, 35, 36 años, ¿no? algo así. Y ahí lo vemos cuando ya evidentemente se proclamaba el real ganador. Y como dijo Vlad, y se parece un poquito a Juan Luis Guerra también. Sí, <ríe> mira el físico. Pero cuando feeling, era un niño Juan Luis, ¿verdad? Sí, pero tiene un feeling pero muy somos, juvenil. ¿Cómo le, le, vamos a, le vamos a decir, presidente, mira la carita sí. de bebé que tiene sí. de niño? Ojalá y la capacidad pues demuestre. Sí, sí. Totalmente parecer eh, que él responsabilidad la atención. y compromiso. Es un tipo joven, eh, sí. debe estar conectado con la necesidad de su pueblo que recientemente dentro de los caminantes hacia Estados Unidos porque no aguantan más la situación de su país, están los salvadoreños. Uh -huh. Aunque se, ahí se inició Ahí fue que se inició. Y esto habla mucho de lo que está padeciendo esa sociedad y lo que esperamos que suceda en las sociedades en América Latina, sobre todo, más cercano a nosotros. El Salvador tiene, Francis, 51 homicidios por cada 100. Ay, Dios mío, eso es peligro. O sea, que una tasa bastante alta. Muy, bastante alta. Alta. Uh -huh. Muy eh, alta. Él tiene un gran desafío. Por otra parte, un general de la Fuerza Aérea de Venezuela desconoce a Maduro y reconoce a Juan Guaido como su presidente y hace un llamado a los militares venezolanos a no reprimir más al pueblo de Venezuela, el general Francisco Esteban Rodríguez, Fuerza Aérea Venezolana. Este hombre, eh, ahora mismo, él debió de, de, de cuidarse, ¿verdad? Antes de decir estas declaraciones, porque ahora mismo corre peligro. Bueno, debe estar buscado como... Sí, y en Venezuela hoy inicia la entrega de ayuda humanitaria en los puentes que comunican Colombia con Venezuela, Colombia, eh, Ecuador con Venezuela, y ya hay guardias apostados por ahí para impedir que el pueblo vaya a buscar la ayuda humanitaria. Esto es posible que traiga un detonante muy grave y hay que estarle dando seguimiento al caso de Venezuela porque se ha creado eh, odio entre los venezolanos, por una parte Maduro ha fomentado su discurso básicamente en, en odio y ya en dos semanas van más de 40 muertos y esa sangre está cayendo sobre Maduro. Bueno, aquí en el país la Coordinadora Nacional por los Derechos del Pueblo y Rebaja de los Combustibles ha sí. hecho un llamado a un paro nacional, le ha puesto fecha ya, ha dicho que para el 6 de abril yo creo que lo es bastante lejos que lo puso la coordinadora la fecha, pero ahí están, están preocupados, dicen ellos, por las exigencias sociales y una de estas son los altos costos de los combustibles, que vimos como en este fin de semana San Francisco de Macorís fue objeto de un cierre parcial momentáneo de algunas de las estaciones de venta de combustibles. Eh, ¿Qué está pasando? Bueno... Cada vez preocupa más, no solamente el costo tan alto para nosotros que recibimos y que en muchísimos casos también nos violentan los derechos porque nos engañan o dicen que nos están vendiendo una cantidad y resulta que es otra. No son una ni dos las sanciones que ProConsumidor ha tenido que imponer a estaciones de combustible y más, sumarle a esto entonces el alto costo. La coordinadora tiene toda la razón de llamar a protesta, ojalá el gobierno entonces destruya esa protesta y resuelva antes y haya una rebaja sustanciosa de los combustibles, porque realmente el costo de los combustibles influye en la canasta familiar completita. Este de paro estaba pautado posterior a, la, a los paros eh, escalonados que... Que, haciendo. que se estuvieron haciendo. Que uh -huh. aquí se hizo un, un día. Sí. Eh, creo que tiene pero sentido. 6 de abril es lejísimo. Pero es mucho tiempo. En febrero iniciando. Debieron ahora. de. Tres meses prácticamente. Eso hace que se debilite un tanto. Le da tiempo al gobierno a prepararse claro. a tumbarle el paro. Y hay un grupito que, que se está aprovechando de esta situación. Ya definitivamente yo creo que aquí no está pasando con una versión distinta a la que pasa en México, porque lo de México fue descubierto atrozmente. Porque la verdad es que la, la medida que ha tomado el nuevo presidente de México respecto al trasiego, lo que es la venta de combustible, y lo que el Estado le costaba eso, y beneficiándose un grupo. Pero aquí se está beneficiando, obviamente, un grupo. Y un grupo político de intermediarios también. Y aquí nosotros lo estamos pagando sin que nadie, ni siquiera nadie, se haya atrevido a, a hacer un alto en el camino, sobre todo del gobierno, que es lo que uno espera que son los que tienen la realidad. Para mí, en lo particular, ya he dicho, Refinería es una componenda actualmente en la que se benefician grupos políticos. Porque aquí no se está refinando nada. Ya. Yeah. Económico, ¿eh? Sí. Por otra parte, Francis, aquí le propinan golpiza a un supuesto ladrón que está, fue sorprendido robando en una tienda en San Francisco de Macorís. Bueno. Mientras le estaba robando, de los controles de la monitoreo de pantalla que tienen estos negocios, pues estaban viéndolo, entonces lo agarraron infragante con los bolsillos llenos y por donde quiera, con artículos. Y lo que no y debió fue. La no. Lo que no debió fue aplicársele la justicia y, y golpearlo y cosas. Porque yo le voy a contar una historia, Francia, una uh -huh. anécdota de un amigo, un amigo rico, un amigo sin necesidad de nada, y simplemente tenía una distorsión psicológica y él iba a los negocios y rompía a coger cosas los, los familiares tenían un problema de cleptomanía sí. que eh, no, no no lo podía seguro eso ha pasado aquí Sí, entonces imagínate Yo yo conozco personas caerle a que, golpe por eso, Pero sin eso saber. no es la mayoría, son no, casos No, no, no son no, casos más no, caso claro. aislados. Pero este tipo de noticias no, no no nos sorprende, es el pan nuestro de cada día, el robo. Son descuidistas, esto es un descuidista que fue lo, descubierto. Lo que no debe la gente es aplicar la justicia a ellos. Si vivimos en un sistema sí, de, democrático si de ese justicia, todo el mundo tiene derecho. Bueno, pues eso lo tiene que determinar un, un No, especial. pero lo masacran a golpear. O sea, No, es que ni a él ni a ningún otro debe la sociedad pero, aplicarle ah, sí. la justicia así por, ¿tú la, sabes por que las propias manos. Questa. Para eso tenemos un sistema, lo que tienen que apresarlo, llamar a la policía y ponerse a la disposición y ya de ahí que continúe el claro. proceso. Ellos ¿Qué? dañaron su propio caso porque claro. él tiene derechos. Así es, y hay, ser y hay derechos que no pueden ser eh, quitados de la forma que se ha visto ahí en la, sí. en la televisión. Y yo creo que pueden tener eh, problemas eh, porque fue una le entraron a golpe. Sí. Y aún no se había determinado ni se le había dado eh, cartilla de sus derechos. Mira, usted está siendo revisado por, ¿Por? porque hemos visto en la, y le, le señalamos las sí. la cámaras. Usted fue captado en la cámara que usted tomó unos efectos de este negocio. Yo le pido a usted que saque a él mismo y empiece a hacer el trabajo... De verdaderamente inducción y ahí entregarlo a la autoridad. Claro. A partir de ahí, ese individuo está preso y puede durar claro. sus tres años preso Exacto. en una condena definitiva. Ahora, Exacto. en estas condiciones, él tendrá que defender, se va a poder defender porque a él lo, lo sometieron a una tortura. Un nógula, Incluso irregular. puede decir que a él se lo pusieron. Bueno, y tampoco uno entiende, cometido. uno entiende a la gente la desesperanza que hay. Te dirá, pero el delincuente hay que garantizarle tanto los derechos. Es que si estamos en un sistema de justicia, en democracia, es, así es que debemos vivir, no como los animales. Ya esa época ya pasó. Pero uno entiende también a la pero gente. Pero me imagino que ellos se sienten recompensados después de la golpiza lo, lo del, del negocio. Ah. No se llevó nada, es lo primero, porque lo, lo atraparon en el acto. Y segundo, le tenían ganas. Bueno, qué cosa. Eh? Ahora, la venganza privada fue de lo que nosotros nos libramos para tener hoy una sociedad organizada, donde los derechos fundamentales se comparten contra, en, entre todos. Hay unos que cometen falta y otros que no. no sé. Bueno, en el WhatsApp nos es que les mandado. ya leyeron el mensaje de Matilde, ¿verdad? De, no, no, yo? solamente la no, no, ah, leído bueno. de Marcelina. Matilde Espaillat nos manda esta postal de buenos días, muchísimas gracias Matilde. Yo le he mandado estas dos imágenes. La primera es, esta señora es María, la madre de mi comadre Nona en Tenares. En el día de ayer, le dimos cristiana sepultura. Falleció, en la gracia de Dios, en, estaba enferma, eh, pero eh, nos llena de mucho dolor, sobre todo compartir esta información. Así que en paz descanse, el alma de Doña María, madre de Nona, ella en Tenares. Y el otro video de un minuto, por favor, si nos lo permiten sí. poner la producción... Son los reclamos del día de ayer en la tarde en la casa materna de Georgie Lynn Tejada, el joven que hace 22 días fue asesinado. Ustedes lo recuerdan, aquí también pusimos las imágenes y un tema que le hemos dado seguimiento. Eh, si lo podemos poner en un minuto, las declaraciones que dicen los comunitarios exigiendo... Justicia, muy bien, eh, para eh, eh, que las autoridades den respuesta, todavía no se sabe absolutamente nada, lo que hay es una nebulosa muy grande de muchos ruidos creados que involucran temas eh, privados y que los comunitarios de allá y Familiares des, desmienten. Pero hay mucha, mucha desinformación y las autoridades que tienen que hablar de cómo va el proceso no dicen absolutamente nada. esos Son dirigentes comunitarios de los diferentes grupos que existen en San José de Conuco reclamando justicia por Jorgelín tejada. Seguimos en el WhatsApp, Eduard García del sector Rivera del Jaya, manda esta postal de buenos días, muchas gracias Eduard por estar en sintonía, Angelo de acá de San Francisco, hola, buen día, saludos a todos y gracias por la gran labor de informar al pueblo dominicano. Mi inquietud es que, des, uh, dice él, que, des, que escuchen implementarían próxima, eh, próximamente el transporte a onza en la ciudad de San Francisco y se pregunta ¿dónde crearán las carreteras para emplearla? porque en esta ciudad con el mal manejo del tránsito y los, eh, las estrechas calles yo. que existen no están capacitadas para este tipo de transporte es una jugada más de la estrategia de corrupción de este y todos los infames dice el gobierno bueno de que sí traerán alguna onza más pequeña bueno, vamos a darle la bienvenida. Un, un citá, media once, media once. Nos vamos a la pausa, retornamos con más aquí. Gracias, Gracias por continuar con nosotros acá en De Mañana. Señores, los eh, Ahorita en el bloque de noticias comentábamos de los atracos a nivel nacional, están a la orden del día. De igual modo, brevemente decir y manifestar nuestra solidaridad a la colega periodista, pero ella del área de farándola, Maribel Contreras, que fue también atracada, asaltada, en plena luz del día, diez media de la mañana, el pasado sábado, en la Wilton Churchill, mientras ella cubría un evento, del destape de la estrella de Vladimir Guerrero, pues eh, luego se retiraba con su celular y su palito de selfie que estaba grabando, se retiraba con una amiga y fue atracada por un motorista que se subió al parque, el motorista donde se supone no deben andar motores en un área que era para bicicleta, ya se retiraba, cuentan los medios Apple a tan solo unos 6 metros del evento, no había ni siquiera un policía, y le arrebataron el celular, le, le arrancaron la cartera, con la arrastraron y se le rompieron tres dedos de un pie. Ella, lo más terrible de todo eso, ella está viva, gracias a Dios, está viva y lo ha contado. Lo más terrible es no presencia de policía en la zona completa, solo en el área en que estaba produciéndose la noticia. Y lo otro es la insensibilidad de la gente. La gente ve que están atracando a otro y lo que saca es un celular para grabarlo, no para ayudarlo. En este país nos estamos jodiendo todos. No hay sensibilidad, el ser humano no nos importa, es lo que está aparentando ser y debemos cambiar esto. Para nosotros es más cocoso grabarlo que irlo a ayudar. Cruzaba a la gente y lo miraba y se quedaba mirándola, pero no la ayudaba. Entonces uh -huh. nos estamos volviendo como con un caparazón, y como de Mira. roca, insensibles. Entonces hasta que no eh. nos llega a nosotros a nuestra casa la, la, la sangre, entonces no pasa nada, sino... Precisamente. <coughs> precisamente de eso me refería, vamos a darle paso a la dama a que nos que traiga el, el cafecito café. para entonar a esta hora de la mañana y saludar a los amables televidentes que nos sintonizan y saludar a Raquel, a mucha gente que nos, te manda saludos que ah, me ha visto gracias. en las en la calles incluso buenos una días, amiga de, de Estados Unidos ella me dijo, hey, en un mes yo voy a estar allá, pero me saluda con yo te allá ah, Entonces, ojalá y la podamos conocer sí eh, y nos ve a través del Canal, dice ella, Canal el 10-14. Sí, así es que le dicen. <ríe> sí. al 1014. El 10-14, que es el 1014 que anuncia Fulvio. A las 11 de la mañana es diferido. No se lo pierde. Y le, y le gusta, incluso ella dice a sus familiares: vean el programa de mañana. Qué bien. Aquí. Así es, muchas y gracias. Y saludamos Mercedes. a todos. Un Mira, ciertamente que crea en nosotros que tenemos de primera mano o muy cerca las informaciones, porque el programa en esta etapa presenta una realidad de lo que está sucediendo en el país y en nuestra zona. Pero apenas podemos mencionar uno y, o dos. Pero el es de lo ella que, se hace noticia fuerte porque que lo es, que es más es, grave todavía. Es una personalidad pública. Sabemos pero esto pasa que la cantidad es abrumadora y que crea en nosotros una impotencia. Que es de ahí que parte tu comentario tan mm. enérgico. Y es como un clamor, ¿cómo es posible que la autoridad se vea atada y prácticamente decirnos con su silencio y su falta de efectividad de que no pueden hacer nada? Es lo que yo veo. Uh -huh. Que ese silencio o esa falta de, de, de, de, de, de línea o de trabajo que el pueblo pueda decir... Falta bueno, de resultados, no están mostrando resultados no está de las autoridades. Ahí veo yo con pena y pesar... Que en Baní, con una retrocavadora, fueron a destruir una, sí. un, una casa. Un punto. La casa. Que ahí había un punto. Pero, ¿y qué tiene la casa? ¿Qué eh, tiene el, eh, eh, el, el, el la infraestructura. infraestructura? Si ustedes no lo han acabado con ello adentro. Por Dios. Con esos delincuentes adentro, es que debieran de estar, para uno poder decir, oye, me están trabajando. Obviamente que uno no puede promover... Eh, la agresión ni nada, pero es que estamos hasta aquí Entonces, antes de que eso se siga dando Mira lo que sucede en, en bani eso es un show Veo que no va a haber solución Aunque respeto y, a, y quiero mucho al chino que está allá como general Y es un tipo que, no, que sabemos que es de línea de trabajo Pero... Venir a mostrarle al país que ese punto ahora lo que hicieron fue que se mudaron Porque no hay uno preso, el único que está preso es Buchi? Que el punto era la casa, la estructura, las cuatro paredes No, no, no. no a la gente eh, Vamos a recibir esta llamada para darle paso formalmente a, a Francis con su tema Buenos días Buen día para los tres Gracias, sí, gracias, gracias, buen que día de la Ah, muy bien día. Saludos. Saludos a los guaraníes Saludos a todos ¿Ves? por allá es poner un caso Adelante así como el que parte está mencionando, que ellos no, no hacen lo que tienen que hacer con los puntos de drogas mm. Porque aquí agarraron un muchacho un fin de semana y duró dos días preso Fue en la junta de vecinos, fue en el y no, no se lo dieron. No serio, que iba por la calle frente al punto. <risa> Cruzando frente al punto. Y no se... Es un trabajo frente al punto, es un trabajo. Le pusieron una bolsita de drogas le quitaron mil pesos que se cagaban los bolsillos. Venía a ver el trabajo de su, su, su trabajador en la calle. Lo atracaron a él, lo atracaron. Y lo atracaron. implicaron. Lo atracaron una guagua. Lo atracaron y lo implicaron. Exactamente. Entonces, ahí frente, tuve un familia mío que vio todo el caso como era. No, bueno. Cuando eso vaya a la policía, la Junta de Vecinos, que era el esposo mío, le dijeron no, él, él le llama una bolsita. Y <ríe> oiga eso. Entonces, eso es lo que da dije, pique, porque no entonces le lo implican. Para justificar. Gracias, gracias por contar. Expediente. Muchas gracias por contar esta experiencia. Sí. Bueno, es el tiempo da, para eso, Francis Rodríguez. Somos y su tema central. Adelante. Vámonos. De mañana. Gracias, Raquel Fulvio y amables televidentes. Voy a tratar de tocar eh, varios puntos. El primero es que en Venezuela se está dando algo inusual al resto de los conflictos de gobernanza porque vemos de forma creciente que va desmontando todo tipo de defensa en favor de Maduro y de forma paulatina y rápida, con respuestas ciudadanas que van directamente al apoyo del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Esto para mí resulta interesante porque anteriormente, cuando no se habían dado estos episodios, se daban eran los enfrentamientos de opositores y gobiernos. Y ya ustedes saben que terminaban presos, que todavía hay presos de esos eventos, han habido muertes y Maduro sigue insistiendo en que hay una trama directa de Estados Unidos y otros países por ahogarlo. Me refiero a, a estrangular el, el, el, el gobierno con la no facilidad comercial y prácticamente lo han aislado. Esto, en principio, para mí, que he dicho que nunca voy a estar de acuerdo con la injerencia en ningún Estado por conflicto alguno, y que las soluciones de Venezuela deben ser soluciones venezolanas. Y ahí es que quiero llegar. Por lo que veo, hay una solución venezolana propia, aunque tenga matices de inclusión y apoyo norteamericano y de otros países que se concreta con ocho días de demora de que habían puesto la Unión Europea y parte de entre ellos Reino Unido y, y demás, Francia, para que en esos ocho días se convocara verdaderamente a unas elecciones libres en Venezuela y de esa forma poder hacer un proceso de transformación o de regularización del sistema democrático en el país pues ya se cumplieron los ocho días. Maduro, al contrario, ha dado muestras de resistencia y es por ello que ese órgano importante declara no reconocer a Maduro y sí a Guaidó como el encargado de gobierno para que en el futuro mmm, próximo se realicen elecciones. En el caso dominicano, y ya lo decía Pelegrín en el plan de acción en el día de ayer, que es interesantísimo, porque tiene una visión, como siempre, Pelegrín Castillo es un hombre, un intelectual dominicano, político, exdiputado y exministro, pero tiene una, un tacto realmente importante al establecer de que no, no es ajeno lo que esté pasando en Venezuela, lo ha sido así siempre y hoy más que nunca en una ardea global como se le conoce al concierto de naciones. Simplemente nosotros tenemos reglas individuales en cada país y formas de, de ver la, la vida, la democracia en cada país. Pero de lo que está pasando en Venezuela somos ajenos, no. No jamás. Nos jamás afecta, nos afecta. Nos afecta. Porque se van dando episodios del pasado que pueden repetirse como una especie de efecto dominó y cuando vemos aquí un planteamiento político de permanencia en el poder no obstante tener el presidente actual danilo medina la limitación constitucional que vale decir que no es una limitación puesta para él es una limitación puesta en la Constitución para los políticos y todo aquel que pueda alcanzar el poder en cualquier etapa de la vida nacional. Peor y dañino es pensar o acoger la idea de algunos constitucionalistas que han ganado mucho dinero por dar opiniones favorables a que no necesita transformar Constitución y lo que sí es real es que para poderse reelegir tendría necesariamente que tocar la Constitución. Entonces, eso se convertiría en una Constitución dañina a la democracia del sistema político nacional. Oiga que le digo, hay una corriente en América Latina que se está viendo y se está dando paso. Ya El Salvador tiene un, un, un, se ha transformado con un nuevo presidente. Joven. Ben, joven. Nicaragua está por por terminar también. Cuba tiene sus propias características, pero Venezuela, que tenía la inclusión de un gobierno socialista, parece ser que ha fracasado. Y vuelvo y repito, qué interesante es ver cómo se van dando las cosas sin enfrentamiento, simplemente a base de ley y de constitución, lo que se está dando en Venezuela es un proceso de pueblo, de país, en solución de su propia realidad. Y esperamos, y no estamos de acuerdo en cualquier inclusión que haya, y lo reitero, de cualquier de los países que hoy están reconociendo a Juan Guaidó como el presidente interino o encargado del gobierno venezolano. Y aquí, vuelvo y repito, no puede verse eso como aislado, ni lejos, ni que no nos pueda afectar. Por el contrario, hay que poner la barba en remojo. Y en estos tiempos que estamos en un año preelectoral y donde hay la amenaza de que la Constitución Dominicana pueda ser transformada, hemos visto con pesar y dolor que diputados que tienen la responsabilidad de, de crear y formar leyes y hasta de llegar a tener la oportunidad de tocar la Constitución orgánica del país. Solamente estén esperando que le vayan a visitar para ellos tomar también la deshonrosa decisión de participar en una posible transformación a la Carta Magna, que ya en el 15 se nos fue violada. Los aspectos electorales también están trayendo consigo una revuelta partidaria en el partido de mayor... Eh, población de votantes. Es el PLD. Y hemos visto cómo ha tenido incidencia la, la salida de un narcotraficante reconocido mundialmente y extraditado a Estados Unidos y posteriormente puesto en libertad y regresado a la República Dominicana en condición de deportado. Y que el presidente hiciera referencia de forma alegre y y abierta, incluyendo a todo el que viene con la condición de deportado que son los culpables de, de acometer los delitos en la República Dominicana o por lo menos el incremento, la cual nosotros rechazamos y repudiamos porque sabemos que dentro de ellos hay hombres y mujeres que no necesariamente han sido delincuentes en Estados Unidos, que una simple situación migratoria lo coloca dentro de los deportados, que una simple situación eh, de tránsito o de licencia lo pone también en condición de deportado una simple infracción ciudadana lo pone en condición de deportado y que saber que muchos de ellos se han integrado a la sociedad y que requieren de un trato diferenciado ¿por qué? porque no es posible que también que cumplen una condena ya traerlo aquí y no le permitamos reinsertarse en la familia y en la sociedad eso sí es grave y eso sí hay que ponerle atención, presidente, que cuando se recibe, porque Estados Unidos tiene ese acuerdo con República Dominicana y ellos tienen una clara concepción de que no pueden cargar con todos los delitos o todos los delincuentes que ellos pretenden, eh, tienen en su país y mandan a cada país de retorno a sus ciudadanos y eso es lo que tiene, que son ciudadanos dominicanos que vienen al país. Ahora, ¿tú sabes que es grave? Que este país aceptara como un deportado a Franco, al gran narcotraficante cubano. Y permaneció aquí un tiempo. Y no sabemos si se ha ido. Pero también tener a un individuo como el colombiano jefe de la, de, del narcotráfico del Caribe. Pero dice que Machete tenía muy buenas relaciones con el Chapo desde aquí, de República Dominicana. Bueno. Y que hay muchos involucrados. Bueno. ¿Qué te puedes imaginar? ¿Cómo tú puedes hacer la transformación en una documentación de un individuo, en un sistema que hay que revisar, lamentablemente, y tenemos la situación de un Quirinito también que ha podido burlar la justicia a base del sistema de registro, porque se trata de un acta de defunción que fue llevada por el mismo que nunca en la vida, oígame esto, Nunca un médico legista que emite un certificado de declaración de muerto por X razones Va él mismo a la oficialía civil a, a, a, a presentarlo Como quien dice, eso tiene que pasar porque soy yo la, el, el que lo refrendé y lo voy a refrendar allá Señores, en particular República Dominicana está siendo timada, está siendo arropada por estos actos de delincuencia con inconvenio con, al, con partes políticas y policiales. A la razón, qué pena lo que se estaba viendo en Baní, haciendo creer que se está luchando contra el narcotráfico, destruyendo una casa vacía donde existió un punto y donde los delincuentes ya están edificando nuevos puntos en otro lugar. Qué barbaridad tengamos nosotros. Y aquí en San Francisco de Macorís, ya sabemos que tenemos nuevo director de DNCD, pero tampoco hemos visto efectividad. Me dicen que es del Ejército, el nuevo incumbente, pero parece ser que está muy tranquilo con los puntos aquí, porque no se ve ningún tipo de acción. Bueno, muchísimas gracias, Francis. Vamos a escuchar un contacto telefónico que tenemos en estos momentos. Buenos días. Buen día. Buenos días. Sí, buenos sí. días. ¿Quién nos habla? Aquí de San Francisco de Macorís, de San Francisco de Macorís, ¿Cómo, ¿cómo no? Uh -huh. Saludos, Salud, señor Rodríguez, Rodríguez. adelante. Sí. ¿Qué tal? Escúchenos no por el teléfono, no por el bien, televisor. ¿Está? Ok, ok. Uh -huh. ¿Y ahí? ¿Me está oyendo bien? Sí. Sí. sí. Mira, yo tengo 25 años de deportado aquí. Uh -huh. Bien. Y yo nunca he mentido. Qué bien. El presidente se equivocó a decir uh -huh. que. Que los deportados son los que están haciendo la delincuencia y la corrupción que hay administrativa y la corrupción que hay en la policía y la corrupción que hay a nivel del estado completo sí. somos nosotros los deportados que tenemos la culpa no como, que, usted, si como, como decir, que ustedes que ustedes vinieron a enseñarle la... y oye betito no, no debes el presidente si quieres... oye me te voy a dar un tal, consejo de todo lo que está pasando aquí sí que se dé cuenta que son sus funcionarios, su, su que son los malos, que están haciendo las cosas malas, los policías, la DNCD, y todo ese engranaje que tiene en la corrupción en este gobierno. Es ahí que, que, que no vengan a echarle la culpa a nosotros los deportados. Yo tengo 25 años de deportado aquí nunca he detenido. Muchas gracias. A bueno, usted, gracias. gracias contar. quería decir usted. en el aire... Y, que no debes tampoco, es una condición, una situación de tu vida. Ya tú debes de, estar está reinsertado en la sociedad y eso es a lo que nos referimos. Y verdaderamente es un absurdo atacar o decir que eso es producto de los tantos deportados que llegan al país. Bueno, gracias por contar su experiencia. En el WhatsApp nos escribe José Méndez, manda un audio. Eh, José, por favor, escribe no mejor para poder ponerlo, nos manda bendiciones. Eh, ahí está, eh, Matilde españa escribe, manda una postal de la policía, eh, un mensaje de la Policía Nacional, dice del 1809-682-2151, necesitamos que nos ayuden a localizar todos los puntos de droga no pero tú está relajando Matilde, está relajando señores, haciendo mucho memes con el tema, el número que termina en 1250, dice muy buenos días mis queridos hermanos, le hago un llamado a los choferes de Caribe Tours, que no... Hagan rebases tan peligrosos. Atención, Caribe Tours. Dania de la organización Los Maestros nos manda el buenos días, feliz inicio el que quiera, de el semana. Que, para que, que usted el que quiera, que, que quiera destruir, que tenga que demoler una casa, que vaya a la DNCD y le diga: Mira, ahí había un punto. Ajá, ahí que se, la la demuelen. Demuelen José, se la demuelen gratis. Ese otro meme que está corriendo ya. <ríe> sí. Bueno, lo que sí si no es meme que el Papa Francisco llegó uno. Ah, sí, Jorge de acá. Nos está saludando y dice que lamentablemente a Danilo le están se le está yendo de la mano el país, dice Jorge. Esa, gracias por opinar. El Papa Francisco llegó ayer domingo a Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes. Primer Papa en la historia que va a los Emiratos Árabes. Su visita es histórica, la primera, de jefe de Estado católica a esta península arábica, cuna del Islam. Allí defenderá hasta, eh, hasta el martes el diálogo interreligioso en varias regiones que mantendrá eh, reuniones con líderes musulmanes. Enhorabuena, Papa, que le vaya muy bien eh, en esos diálogos interesantes. Nos vamos a una pausa, retornamos con más aquí en de mañana. Hermoso se ve ese logo diseñado de madera y gracias a tu amigo Odalis Dalis de que la terrena terrenas, de Samaná. Nueva vez le agradecemos ese detalle que nos ha enviado. Gracias por la cinta. Eso significa que le gusta mucho el programa. Sí, sí. sí. siempre, siempre lo es. O sea, un abrazo, todos dale. mis hermanos de las terrenas. <ríe> y gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, seguir con nosotros. Yo les recuerdo que a Dasa tiendas de vestido, a Dasa Elements me viste para todos ustedes como cada día. Les invito a ustedes a pasar por la calle 27 de febrero, casi esquina Salcedo. Miren qué hermoso este vestido que tengo en el día de hoy, negro, así muy formal. Usted queda muy bien puesta para cada ocasión tienda de vestido adasa nos puedes escribir mandar un whatsapp o llamarnos al 809-8419955 en santo domingo estamos en el 809 952 2150 tenemos el servicio a domicilio y entrega inmediata aquí en San Francisco de Macorís y en Santo Domingo Adasa tienda de vestidos para cada ocasión visítanos si quiere verte bien y también cuidar tu vista y ver a Raquel así como se ve, mm. óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio, los mejores lentes del mundo, aquí están las principales marcas, también cristales de primerísima calidad, profesionales nacionales e internacionales, en óptica máxima visión te damos atenciones exquisitas, análisis de la vista gratis,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 Supermercado Almanzar ahora con la promoción de Únase, te invita a que por cada 500 pesos de compra ya estás participando para ganar miles de pesos en premio, fines de semana, cruceros, televisores, en fin, vaya, Supermercado Almanzar, calle principal 34 a Las Guaranas, aceptamos tarjeta Solidaridad y recuerda que también participa de la campaña Ecobolsa, reduciendo el uso de plástico, Supermercado Almanzar, tan nuestro como las Guaranas, Supermercado Almanzar. LIR Comercial ahorra también en tu negocio. Visita cualquiera de nuestras tiendas LIR Comercial y llévate todos los equipos que necesitas, como este sillón que está viendo en pantalla de barbero requinable, ajustable a la altura y giratorio. Además, con garantía incluida, con tan solo 4 mil pesitos de inicial, porque solo en LIR Comercial se ahorra de verdad, verdad. Aprovecha estas y más ofertas disponibles en todas las tiendas LIR Comercial, donde todos califican. Bueno, ahora en estos minutos que nos quedan del programa, presentarle estas declaraciones en torno a un conflicto que se ha generado entre la Asociación de Estudiantes Universitarios en la provincia de Hermanas Mirabal y la compañía de autobuses Félix Toribio. Esta última, la compañía asegura estar acreditada para transportar a los estudiantes desde la provincia Hermanas Mirabal hacia casa San Francisco de Macorís, a las dos academias que existen aquí, en la nordestana y la UAS Recinto San Francisco de Macorís. Ellos están exigiendo que le deje la asociación de estudiantes, le permita trabajar. Vamos a escuchar las declaraciones de los representantes de la compañía Félix Toribio. Adelante. El conflicto que existe es que yo me sentí mal y subí algo en las redes sociales, donde el joven, ahora presidente Máximo, un joven bombero, un joven de nosotros aquí, nunca pensó ser presidente de la asociación, pero a lo último se decidió postularse para presidente, lo cual vino a mi casa, a mi hogar, junto con una directiva para que yo le apoyara, ya que él veía que el trabajo que yo estaba haciendo era un trabajo encomiable y un trabajo que el, el estudiante estaba siendo beneficiado. beneficiado en beneficiado en tener un buen transporte, un horario puntual, llegada y salida. Eh, relativamente, eh, allá en la Universidad Watts, que es donde está el conflicto realmente, donde ellos dicen que yo no puedo, aún yo estando legal, porque tenemos los documentos que nos acredita como eh, cosa legal de transporte universitario, lo cual tenemos grabado en la cámara de nosotros, donde ellos no aceptan que la guagua se pare en la, allá a dejar los estudiantes y tiene que pararse más para darle antes donde hubo conflicto y, y manoteo y un sinnúmero de palabras, lo cual eh, es desagradable. Por eso fue yo me sentí mal que en vez de Luchar por lo que a mí me gusta, que es la comunidad en general. Él fue y buscó supuestamente asesoría para ver si podía bloquearme a mí, en lo cual le dijeron que yo estaba legal, que no podía hacer nada contra eso porque estaba legal. Entonces, ese fue el acuerdo que rompió. Donde él me dijo a mí, aquí, que tengo prueba y están de prueba también los estudiantes, cuando él se paró en el autobús que viajó conmigo y le dijo a ese estudiante que él iba a canalizar junto conmigo a que nosotros entráramos a, dentro de la Universidad Nordestana y hoy me sorprende que él dice que yo no entro a, al campus porque yo estoy totalmente ilegal y que ellos no me permiten entrar. Oiga cómo cambia la versión. Entonces yo pensaba que era más humilde, que en verdad quiere luchar como quiero yo luchar por los estudiantes. Llamado que yo le hago a los estudiantes, que por favor eh, no vean esto como ellos están vendiendo, que ellos están vendiendo, que nosotros estamos siendo una competencia desleal, no es desleal. Estamos buscando lo que dice la ley 63-17, que toda aquella persona que quiere incursionar en una área de transporte puede hacerlo legalmente, como lo estamos nosotros legalmente. El señor Torino. No entiendo en qué los estudiantes que han recibido un transporte por tanto tiempo Al llegar un nuevo presidente a la, al grupo de estudiantes Gracias, con, Entienda otra cosa, porque que yo sepa, los estudiantes no son transportistas no, Y que yo sepa, la asociación de, de, de estudiantes no tiene más que un, quizá una guagua, un transporte Varias guaguas que la gobernación siempre le ha apoyado con combustible, bueno, pero, con pagarle o no a Calía, con pagarle chofer. Manejan los recursos de lo poco que le cobran a los estudiantes. Ahora mismo no sé en cuándo está, si 20, 25 pesos, qué sé yo. ¿Y qué hacen Enrique, con esas tres guaguas? ¿Quién las no, no sé cuántas, pero no una sola, tienen más. Cada asociación, porque hay una directiva por municipio. Eh, así no, funciona en me, el refiero, Entonces, me refiero a Salcedo. La, la de Hermanas Mirabal es la que tiene el conflicto con eh, máximo que también con máximo que es el presidente de la asociación con la compañía de Félix Toribio que es el que acaba de expresarse entonces ellos deben dirimir este asunto nos acaba de enviar la producción el permiso que tiene el, el señor Toribio eh, Félix Toribio del Intran el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre tiene un permiso dice ahí eh, para, pasar, para montar a los estudiantes a las universidades de la UAS y la Nordestana, el, el, es la resolución número 013-2018, o sea que es bastante fresca, bastante nueva, de fecha de 26 de noviembre, le están remitiendo esta resolución eh, que le autoriza a prestar servicio privado de transporte a pasajeros en las diferentes universidades. Ahí está el permiso, el nuevo presidente de la Asociación de Estudiantes de Salcedo, Aseudazar Máximo Enríquez Brito, que acaba de, de, de ganar do, eh, las elecciones pasadas de 2018 estará hasta el 20 entonces ha dicho que ha encontrado una asociación, según estoy viendo en la página de Facebook de ellos una asociación con múltiples problemas y que el señor dizque se ha, ha, ha le ha aventajado esta situación para meterse, involucrarse en el, tra, en el transporte de los mismos creo que ahí hay un poco de desinformación de interés, y demás. de particular. Debe sentarse en la mesa del diálogo, dirimir esto y buscar los mejores resultados sobre todo en beneficio de los estudiantes. Bueno, para mí, vuelvo y reitero, no veo en dónde el conflicto deba llegar a más si tienen un transporte y esto concomitantemente y por años se ha utilizado los dos servicios. No, lo del Félix es una resolución del año pasado. No, ¿De cuál el es History. el? Esa empresa, el que habló en la, ahora mismo en el bloque. Ok. Ese tiene un permiso del año pasado, de 2018. Pero del Intran. Eh, del el, Intran. El, sí, del Acaban el Intran. de darle un permiso. Eh, o sea, eh, antes no tenía para la transportar la los autobús. estudiantes. Antes, los estudiantes toda la vida han viajado con las guaguas estudiantiles porque prácticamente gratis lo que se le da es un aporte para el combustible para los gastos de la asociación para el manejo de los autobuses. Con se cumple. el respaldo de las autoridades como, ah, como lo bueno, qué bueno que ha Yo estoy creyendo que, que este es el transportista choferes. tradicional no, no, no, y es que este no. los estudiantes tienen. Ah, no, por ya. Toda la vida los estudiantes han manejado, ha manejado su, su, su, transporte, su transporte y, y con. Y Bien o mal, con problemas que ha habido muchas veces Y cumplen. Denuncia, cumplen. Ah, bueno. Pero si ya este señor tiene permiso el del Intran, se ah, bueno, han valorado. Pero espérate, el asunto del Entonces, Intran, de que utilice una ruta para transporte, tiene que estar íntimamente diseñada con el objeto mismo de cubrir una necesidad de transportar France. estudiantes France. hacia San Francisco. Los transportes, nunca se había producido un conflicto de este tipo. Es decir, que el transporte estudiantil que existe desde tiempo, Pero, es que, cumple. ¿Y qué quiere sí. él ahora? ¿Que los estudiantes no se transporten en su guagua. No, que no pues ya, tengan guagua. No, que, que no vayan, que no, que vayan en su guagua y no en la de los estudiantes. Ahora yo sí entendí no, el problema. Eso no Prioridad entonces, de los estudiantes no. son las guaguas estudiantiles que el gobierno claro, le, el ha, amigo, le ha regalado y que están administradas por las él asociaciones puede estar... con el apoyo de los ayuntamientos y la gobernación. Ahí es que eternamente se han transportado. Claro, si ya este señor tiene el permiso del Intran pues yo no veo él por puede, qué no dejarle también, él puede tener, sin que haya conflicto, de sí. que monte a los estudiantes, porque ya al entrar se lo ha dado. Él puede tener todos los permisos de entrar, pero los estudiantes tienen derecho a transportar. Los a lo estudiantes elegirán. Lo Ahora, bueno, ellos se irán también. a la parada se donde se van a tomar sí. su... Autobús. Los estudiantes ¿Con también con con deben de reconocer que el señor tiene su derecho a tener su Corre. compañía de transporte también. Sí. Son cosas independientes. Sí. Así y yo bien. creo que deben ir de la mano eh, sentarse, con la libertad. Sentarse claro. en la mesa del diálogo los dos. Supon tú que haya un grupo... De estudiantes que quieren irse con este señor se no ahí. lo pueden limitar no claro. lo pueden porque eso es de ley, Así es de la igualdad. Es. Así es. Yo no sé cuánto cobra, qué apoyo le da esa compañía, pero tampoco creo que ningún estudiante si porque ese de allá aquí, se van a ir porque también he visto la guagua tepe tepe. No, no, siempre lo correcto es que vayan guaguas. Eh, sentados. Y son muchas. No agarrado cada, hasta allá. Cada vez son más los estudiantes. Cada vez son más. Esa es solo una. Hay otras de las amarillas, la grandota. ¿Y la de Tenaria apareció? Eh, sí, una, eh, apareció en el Santo Domingo, en la capital. Usted recuerdo Hace sí, mucho. Sí, sí, sí, lejísimo. Bueno. Bueno, señor. Bueno, pues ya yo sí entendí el conflicto. Yeah, yeah. Ahí no puede haber más. Yo lo único que digo es que se sienten en la mesa del diálogo y que resuelvan. Feliz día, feliz día a todos. Nos, nos, nos vemos, vemos mañana. mañana, si Dios quiere. Cuídense mucho. Hasta mañana.